donde hay caridad y sabiduría, ahí no hay temor ni ignorancia. Donde hay paciencia y humildad, ahí no hay ira ni perturbación. Donde hay pobreza con alegría, ahí no hay codicia ni avaricia. Padre nuestro,